Amado, buenas noches. Dios le bendiga Adiós la gloria, a Dios la honra, Adiós el honor que me concede la bendición, el privilegio de poder llegar a cada uno de vuestros hogares en esta noche a través de las diferentes plataformas que en esta noche están en sintonía, enlazados al ministerio Momento Profético. A Dios vamos a dar toda la gloria y a Dios vamos a dar toda la honra que en esta noche podamos tener esta gloriosa y bella bendición de poder estar en contacto vivo, en vivo en cada uno de vuestros hogares con el mensaje profético de los últimos días. Como le he venido confesando, como le he venido diciendo, nosotros estuvimos aproximadamente como 40 años ministrando, enseñando, doctrinando la poderosa palabra de Dios, el Evangelio, que nos habla del arrebatamiento. Y por muchos años, repito, y por muchos años, estuvimos ilustrando, enseñando la evidencia clara y contundente y reputable je, de que el arrebatamiento es real. Porque estábamos ilustrando, enseñando noticias y todo lo que tenía en nuestras manos para confirmar que Cristo venía, que Cristo venía, que Cristo venía. Pero ahora, amado mío, pero ahora no es cuestión de enseñar que Cristo viene. Ahora no es cuestión de enseñar que Cristo viene. Ahora es cuestión de que unos pocos serán levantados. Hermano, unos pocos serán levantados. Y dice la Escritura, no lo puedo eh, interpretar simplemente como está escrito, muchos procurarán entrar el día del arrebatamiento, pero dice la Escritura que no podrán. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón no pudieron entrar por favor por favor avísele a que le pueda avisar para que entre en contacto en conocimiento qué es lo que dice la biblia por qué razón por qué razón no pudieron entrar nos humillamos ante la presencia de dios pidiéndole al todopoderoso dios que por medio de su santo y bello espíritu que está en mi corazón Dirija la programación en esta noche. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que me has concedido una vez más de estar ante estas miles y miles de personas a través de las diferentes plataformas de internet que en esta noche están conectadas a nuestra programación. A ti te daremos toda la gloria, a ti te daremos toda la honra, cuando al final de esta programación tú hayas sido glorificado y este pueblo que me ve y que me escucha sea edificado en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre proclamamos y declaramos, proclamamos y declaramos esta programación en las manos de tu santo y bello espíritu en Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra será para ti. sea ha reprendido todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo en esta programación. Aquí en mi hogar, allá en los hogares de cada uno de mis hermanos, sea reprendido todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, que tu santo y bello espíritu tome el dominio tome el control, podamos ver, podamos oír y podamos entender. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor. Amado. Voy a dar lectura. a la expresión bíblica que le venimos enseñando al pueblo. Que es la expresión bíblica que el espíritu de error está usando en este momento para llevar, para llevar a la condenación a una multitud dice muchos Muchos son una multitud que está en el cuerpo de Cristo con, una, con un pastor, con una pastora, con un evangelista, con maestros, con llamados apóstoles, llamadas apóstolas, que están basándose, y están sosteniendo sus congregaciones con esta enseñanza. Voy al Libro de los Especios. Voy al capítulo 2. Verso 4 en adelante. Pero Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Fíjese hermano, fíjese, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y certifica la Biblia. Por gracia sois salvo. Repito, certifica la Biblia y lo pone entre comillas. Por gracia sois salvo. Oiga ahora. Y dice. Y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo tentar en lugares celestiales con Cristo Jesús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 para que nadie se gloríe. Amado, qué bien suena leer, leerlo, qué mucha esperanza, qué mucha confianza le imparte al cuerpo de Cristo. El problema es que el cuerpo de Cristo no está entendiendo lo que ahí está establecido. ¿Para quién establecen ese mensaje? ¿Para quién lo establece ese mensaje? Escuche, por favor. Escuche, por favor.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 Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El pueblo tiene que entender, por favor, el pueblo tiene que entender, por favor, que el fundamento que están usando pastores y pastoras y evangelistas y maestros y llamados apóstoles y apóstolas, están basándose, están basándose en la revelación de lo que aquí está escrito. Y lo que aquí está escrito, y lo que aquí está escrito, está escrito para cuando yo era inconverso. Cuando yo era inconverso, yo estaba dominado, controlado por los espíritus. Espíritu de demonio, por Satanás mismo, no lo digo yo, lo dice el Evangelio, escúchelo, escúchelo, él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, la cogiente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y miren lo que dice ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un día fueron lavados, porque Por la sangre derramada en la Cruz del Calvario. Un día el Espíritu Santo entró a sus corazones, porque ese corazón fue lavado, limpiado, descontaminado, santificado. Lo dice la Escritura, repito, lo dice la Escritura, repito, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo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 pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia, rico en misericordia, ¿con quién? Hermano, rico en misericordia, ¿con quién? Con lo que estaban en la voluntad del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, hermano, escúcheme, Dios se movió a misericordia, repito, Dios se movió a misericordia, hermano, pero el problema es que queremos coger esta expresión bíblica, repito, esta expresión bíblica y la trasladamos y la trasladamos para el ajebatamiento. Hermano, pero eso no es lo que dice la Escritura, pero eso no es lo que dice el Evangelio. Vamos a verlo con toda claridad. Hermano, escúcheme por favor. El Evangelio, hermano, el Evangelio. Es claro, es claro y es claro y, y no, no confunde y no turba a nadie, pero, pero hermano mío, sacar las citas de contexto, de revelación, de cumplimiento, porque aquí estamos hablando, cuando yo era inconverso, cuando yo era inconverso, escúcheme por favor, me dieron la salvación gratuitamente, me la regalaron por gracia, soy salvo, dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Y entonces queremos aplicar, entonces queremos aplicar esta enseñanza bíblica, esta enseñanza bíblica, este fundamento bíblico, porque es un fundamento bíblico, lo queremos aplicar para el día del arrebatamiento donde están los pastores y están las pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, no te apures, no te apures, no te apures, porque tú no eres salvo por obra. Perdóneme hermano, perdóneme hermano, esa es la trampa más grande, esa es la trampa más grande que Satanás jamás se haya inventado. Porque ciertamente, yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por gracia. Repito, no por obra que yo haya hecho, ni que haga. Yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y nada más. Pero una vez estoy en el cuerpo de Cristo, una vez estoy en el cuerpo de Cristo, han pasado aproximadamente eh, dos mil y pico de años en el cuerpo de Cristo. Entonces, escúcheme, este verso, ¿cuál verso? ¿Cuál verso? ¿Cuál verso? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor para con nosotros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 soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. hermano. entonces han cogido eso, repito, han cogido eso y lo han acomodado a este momento histórico que le están avisando a la iglesia que se prepare que están avisando a la iglesia que se santifique, que están avisando a la iglesia, que renuncie al mundo, que están avisando a la iglesia, hermano, tanto consejo que le están dando a la iglesia para este momento histórico. Por eso es que nosotros tenemos que entender, Mateo 16, voy ahora, voy ahora a localizarlo, a localizarlo, el día del ajebatamiento. Aquí lo estoy localizando, aquí lo estoy localizando desde el día en que el cuerpo de Cristo nació. Aquí lo estoy localizando desde el día en que yo era inconverso y vine al cuerpo de Cristo. No por ninguna obra mía, repito, no por ninguna obra mía, solamente por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario que me transfirieron y me regalaron la salvación y me colocaron en el cuerpo de Cristo, repito, y me colocaron en el cuerpo de Cristo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Pero ahora vamos a ver, pero ahora vamos a ver que para el momento del ajebatamiento, que para el momento del ajebatamiento, Hermano, escuche por favor, hay dos obras en el cuerpo de Cristo que van a decidir quién se va y quién se queda. ¿Cuál de las dos obras está reinando los creyentes en el cuerpo de Cristo? Si es la obra de carne o si es la obra de espíritu. Y vamos a ver con toda claridad, contrario, repito, contrario a lo que acabamos de leer, porque lo que acabamos de leer es para usted entrar al cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de leer es para usted entrar al cuerpo de Cristo. Pero lo que vamos a leer ahora es quién se va y quién se queda. Repito, quién se va y quién se queda. Vea cómo dice Mateo capítulo 16. Vamos allá. Mateo capítulo 16. Capítulo 16, verso 27. verso 27 Estoy para que usted pueda buscar su Biblia y caer en tiempo verso 27 Mateo 16 verso 27 porque el Hijo del Hombre vendrá ah, ya no estamos hablando repito ya no estamos hablando de que yo estaba inconverso ya no estamos hablando que yo estaba controlado por demonios y por espíritu de gol. Ahora está hablando porque... Oiga, oiga, oiga. Porque el Hijo del Hombre vendrá a Jebatamiento en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. Vendrá en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. Miren lo que dice ahora. Entonces entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde queda la enseñanza que están teniendo pastores y pastoras evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que dicen que no es por obra para que nadie se gloríe? ¿Dónde queda? Repito, ¿dónde queda? Necesito que me contesten, ¿dónde queda? Porque aquí dice con toda claridad, porque el Hijo del Hombre vendrá, Estoy en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles a y entonces, y entonces, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que en este momento histórico, hermano, por eso es que en este momento histórico, el cuerpo de Cristo ha caído donde ha caído. Repito, el cuerpo de Cristo ha caído donde ha caído. ¿A qué se refiere el pastor? Que para poder identificar quién es cristiano y quién es mundano. Hermano, es difícil. ¿Por qué? Porque... Cuando en este momento histórico la iglesia hace referencia, sin santidad nadie verá al Señor. Y lo primero que le demandan, hermano, y lo primero que le reclaman a la iglesia que quiere irse en el arrebatamiento, hermano, a la iglesia que quiere irse en el arrebatamiento, es lo siguiente, por eso, por eso estoy tratando y estoy leyendo Biblia para que el pueblo pueda entender con toda claridad, hermano. Libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2. Versos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios, aquí está de nuevo, ¿me está oyendo? Aquí está de nuevo, que somos salvos por gracia. Repito, que somos salvos por gracia. Y nosotros tenemos que entender que no es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario, pero ahora mire, por favor, por favor, ahora mire lo que dice la Escritura. Libro de Tito, capítulo 2, verso 11 en adelante. Oiga, escuche por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso lo entendemos con toda claridad. Repito, eso lo entendemos con toda claridad. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿en qué siglo? Sobria, justa y piadosamente, ¿para qué? ¿para qué? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada,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 si yo no entiendo que reclaman de mí, como lo leímos en Mateo, repito, como lo leímos en Mateo, se lo leo de nuevo, se lo leo de nuevo, Mateo 16, para que el pueblo pueda entender que yo no me estoy inventando, hermano, yo no me estoy inventando, yo estoy leyendo evangelio, oiga, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender, hermano. O sea, no nos están librando de la responsabilidad de tener buenas obras. Ahora que estamos en el cuerpo de Cristo. Ahora que estamos viendo. Ahora que estamos oyendo. Ahora que estamos entendiendo. Que el ajebatamiento está a la vuelta de la esquina. Escuche por favor, mire lo que está a nivel mundial, a nivel mundial en la prensa, en la prensa, en la prensa. Oiga bien, en este momento histórico, escuche, en este momento histórico, se están manifestando las siete profecías. Siete profecías que anuncian con toda claridad. Por eso dice, vosotros... Sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Entonces hay siete profecías, siete. Se las repetimos continuamente hasta que el pueblo haga conciencia. La higuera reverdeció. Hablando del pueblo de Israel. Que comenzaron 450.000 el 14 de mayo de 1948. Estamos en el año 2020 y ya la higuera, la higuera, tiene nueve millones mil personas recogidas de entre todas las naciones y llevadas a la tierra de Israel. Escuche, oiga, está Sodom y Gomorra como nunca antes, está el calentamiento global, están los terremotos en diferentes partes del planeta tierra, está el hambre que viene de camino, que hay ya y que viene más de camino, están los engañadores... Repito, están los engañadores a nivel mundial. Mirad que nadie os engañe porque vienen muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y están las pestes. Por eso es que en este momento nosotros los habitantes del planeta Tierra, los que estamos en el cuerpo de Cristo, habíamos visto pestes regionales, repito, regionales en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica en diferentes partes del mundo, pero nunca una peste como la que estamos viendo ahora. Mundial, mundial. Esta es lo que en este momento está informando la prensa. El periódico de hoy, primero de septiembre, periódico El Vocero. La peste que está en este momento sobre la faz de la tierra. Hay un total de 25.334.339 contaminados, contaminados en el mundo, de los cuales ya han muerto 848.030 personas muertas. Oiga, oiga, oiga, en Estados Unidos 6.023.368 contagios, oiga, oiga. 183.431 muertes en Estados Unidos. Oiga, en Brasil, contagio 3.908.272, muertos en Brasil, 121.381. Hermano, escuche, en India, en India, 3.621.245 contaminados, muerte 64. 469. ¿De qué estamos hablando? Puedo seguir, oiga, puedo seguir nación por nación. Y el informe es el mismo. Contagiado y muerto. Contagiado y muerto. Contagiado y muerto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que yo estoy conociendo, que yo estoy entendiendo, repito, que yo estoy conociendo y estoy entendiendo que Cristo viene. Que yo estoy conociendo y estoy entendiendo que Cristo viene. Ahora, hermano, ahora yo tengo que entender con toda claridad que la responsabilidad, que la responsabilidad para yo ser levantado o para yo ser vomitado no cae en Dios. Cae en cada persona que está en el cuerpo de Cristo. Oiga bien, oiga bien. Cada persona que en el cuerpo de Cristo está. Oiga bien, oiga bien. Cada persona que en el cuerpo de Cristo está. Va a ser evaluada. Oiga, va a ser evaluada. Me escuché. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué está hablando, hermano? ¿De qué está hablando? Que en este momento histórico, hermanos míos, yo tengo que saber, porque yo lo sé, porque yo lo conozco, porque yo lo entiendo, porque yo escudriño la Escritura, qué parte de mi vida es obra de espíritu y qué parte de mi vida es obra de espíritu de carne. Oiga bien, oiga bien. Por eso es que en este momento, oiga, por eso es que en este momento cabecearon todas. ¿Quién es todas? Toda la población, toda la población del cuerpo de Cristo, toda la población del cuerpo de Cristo, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas cabecearon y se durmieron. Porque ahora, porque ahora, ahora, ahora. Yo soy el que voy a decidir en qué obra me coloco. ¿Qué obra es la que voy yo a respaldar en mi vida? ¿Qué obra es la que yo voy a respaldar en mi vida? ¿La obra de carne o la obra de espíritu? Por eso, escuche, por, fa por favor, escuche. ¿De dónde, ¿De dónde viene la obra de carne? Repito, ¿de dónde viene la obra de carne? Escúcheme, por favor. Pues la obra de carne precisamente viene de nuestra amistad con el mundo. Por eso es que la escritura establece, no soy yo, no soy yo, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque este mundo tiene un príncipe. ¿Y qué le estoy diciendo a Dios? qué le estoy diciendo a Dios? Volví, volví a mi antigua manera de vivir, de pensar, de vestir, de actuar, porque ahora, porque ahora, porque ahora, porque ahora, oiga, porque ahora el Espíritu Santo me ha dado la oportunidad de yo ser el que decida. ¿Qué obra? Yo quiero que me gobierne. ¿Qué obra yo quiero que me gobierne? ¿Obra de espíritu o obra de carne? Y naturalmente, escúcheme por favor, cuando yo veo pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, donde están estimulando, estimulando al pueblo. No es por obra para que nadie se gloríe. Pero eso no es lo que dice, Repito, pero eso no es lo que dice el Evangelio para la Iglesia del arrebatamiento Ahora viene a decidir, repito, ahora viene a decidir, ahora viene la decisión de Dios. No es decisión de Dios, es que Dios va a mirar cuál es mi obra dentro del cuerpo de Cristo y de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo disfruto es lo que Dios me va a dar. Escúchame, disfrutas de la carne, te van a dar carne hasta que te salga por las narices. Disfrutas del Espíritu, oiga, te van a subir a la estatura espiritual, a la estatura espiritual que subieron a Jesús. Dios mío, no soy yo, escuche por favor, porque la gracia de Dios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 así mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar y purificar y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras por favor entiéndelo o sea este mensaje está más claro que el agua que nos tomamos por eso es que oiga bien por eso es que el texto bíblico que todo el cuerpo se sabe es Juan 3.16. Repito, es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y sigue, y sigue, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos míos, por favor, entienda. El mundo, yo estando en el mundo inconverso, este es el verso bíblico, repito, este es el verso bíblico que me regala la salvación. No por lo que yo haga, no por obra para que nadie se gloríe, no por obra para que nadie se gloríe, pero tenemos que entender con toda claridad, amado, tenemos que entender con toda claridad. Amado, tenemos que entender con toda claridad que el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito en el Evangelio, hermano, viene a pie fiel cumplimiento. Y escucha ahora lo que vamos a leer. Escucha ahora lo que vamos a leer. Juan 3.19. Juan 3.19. Y esta es la condenación. ¿Ve? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Los que le hablaron en Juan 3.16. Repito, los que le hablaron en Juan 3.16, entonces todo el mundo recibe, Juan 3.16, ¡ay, qué rico! ¡Ay, de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna y todo el mundo, eh, hermano, abre los brazos, ¡ay, sí, Jesús, ven, ven, ven, ven, Jesús ven ven ven, ven, ven a mi vida, ven a mi vida! Pero no se da cuenta, repito, pero no se da cuenta... Que usted tiene una salvación. Que usted tiene una salvación. Que le puede dar la victoria si la muerte lo encuentra. Que le puede dar la victoria si la muerte lo encuentra. Porque hermano, porque hermano, ¿cuál? un accidente, una enfermedad, un desrame, un infarto. Usted no se va a acordar ni de la madre que lo parió. Se va a agajar rápido, se va a agajar rápido de la sangre de jamada en la cruz del Calvario. ¿Me está oyendo? Se va a agarrar rápido de la sangre de jamada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted va a ser salvo si la muerte lo encuentra por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero si no encuentra el arrebatamiento en vivo, hermano, ese es el problema. Repito, ese es el problema. Y dice con toda claridad. 3, Juan 3.19 Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué hombre? ¿No está hablando de espiritista? ¿No está hablando de santero? ¿No está hablando de idólatra? ¿Qué hombre? Los que pasaron por Juan 3.16. Los que pasaron por Juan 3.16. ¿Qué pasó? Que una vez están en el cuerpo de Cristo, se supone que correspondan al amor de Dios y están correspondiendo al amor del mundo, que es el amor del diablo. Por eso el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque está, como, como decimos acá, los seres humanos, lo, lo que decimos acá, los seres humanos, le está pegándole cuerno al Señor con el mundo porque el mundo tiene un príncipe, no, no, no, no, Satanás fue derrotado, Satanás fue derrotado por Jesús, lo derrotó completo, completo, repito, pero, pero, pero lo dejaron como príncipe de este mundo, ¿para qué? ¿para qué? Para ver quién en el cuerpo de Cristo, para ver quién en el cuerpo de Cristo simpatiza con Satanás o simpatiza con el evangelio. Escucha ahora, escucha ahora, esta es la condenación, oiga bien, oiga bien, esta es la condenación que la luz del evangelio vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora escuche, ahora escucha, ahora escuche, porque sus obras eran malas, pero si no es por obras, ahora está cayendo en cuenta, ahora está cayendo en cuenta. ¿Cómo te están tratando de engañar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? quién, Pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas. No es por obra para que nadie se gloríe, pero es que eso es el problema que están cogiendo, que están cogiendo el regalo, el regalo que es la salvación que me regalaron. La salvación que me regalaron, ahora yo tengo que defenderla con uñas y dientes. Ahora yo tengo que mostrarle a Dios. Oiga bien, oiga bien lo que voy a decir. Ahora yo tengo que mostrarle a Dios. Ya yo recibí el mensaje, la certeza de que Dios me ama. Repito, ya yo recibí la certeza, la seguridad de que Dios me ama. Pero ahora, pero ahora al cielo, pero ahora el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quieren recibir la seguridad de que tú lo amas a Él. Escucha, escucha, escucha, y esta es la condenación. ¿Condenación a quién? ¿Condenación a quién? Condenación a los salvos que pasaron por Juan 3.16. Condenación a los salvos que pasaron por Juan 3.16 y que están mostrando un amor más grande hacia las tinieblas que, que, que a la luz del evangelio. ¿Y cómo Dios pudo ver eso? Dios lo ve todo y Dios... No, no, no, no, no, no. Yo sé que Dios lo ve todo y Dios lo conoce, pero no, no, por aquí no. Aquí es, Él va a ver la obra de cada uno de los que están en el cuerpo de Cristo. Hermano, perdóneme, pero el problema es el siguiente, que nunca se le ha enseñado al cuerpo de Cristo que lo primero que tienen que hacer para este momento histórico, repito, porque yo no voy a enfrentarme a la muerte, yo voy a enfrentarme al arrebatamiento, yo no voy a enfrentarme a la muerte, yo voy a enfrentarme al arrebatamiento, ¿por qué? Porque tengo la evidencia, repito, porque tengo la evidencia, aquí está claramente, aquí está claramente. Que el mundo entero, el mundo entero, está sumergido. Y pasa un mes, y pasan dos, y pasan tres, y pasan cuatro, y pasan cinco, y pasan seis, y pasan siete, y pasan ocho, y sigue sumergido en las pestes, en el hambre, en los en los en las señales que están que están puestas por para evidenciar el momento. Histórico que estamos viviendo, hermano. Por eso es que la Biblia dice: vosotros sabéis perfectamente bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo, repito, ve, estamos viendo. Y diariamente eso sale en los periódicos. Y usted compra el periódico y los y ahí está toda la evidencia. Y ahí está toda la señal. Y ahí está toda la información de que en este momento, en este momento, es el mundo entero, el planeta Tierra completo, toda nación toda tribu, todo pueblo toda lengua, está pasando por el mismo momento ¿Por qué? ¿por qué? porque tienen que hablar con el cuerpo de Cristo tienen que hablar con el cuerpo de Cristo ¿y qué le tienen que decir al cuerpo de Cristo? cuerpo de Cristo no te vas a enfrentar a la muerte. Cuerpo de Cristo, no te vas a enfrentar a la muerte. Porque si te enfrentas a la muerte, tú sabes cómo escapar de la muerte. Cuerpo de Cristo, te vas a enfrentar al arrebatamiento. Y si te vas a enfrentar al arrebatamiento, van a analizar cuál es tu obra. Van a analizar cuál es tu obra. Cuál es tu comportamiento. Cuál es tu actitud. ¿Cómo tú te estás desarrollando en armonía, en armonía con este mundo? ¿O viste, ¿O viste con toda claridad que demandan, reclaman, demandan, reclaman, repito, demandan, reclaman, demandan, reclaman que nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que renunciar. ¿A qué? ¿A qué? Al mundo controlado por el diablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo. ¿Qué siglo? El siglo donde te están evidenciando que Cristo va a levantar. La iglesia, que Cristo va a levantar la iglesia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Oye, bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿de qué habla? Ajebatamiento. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Hermano, ¿y qué dice? Que van a evaluar, oiga, bien, van a evaluar a quién van a levantar y a quién van a vomitar. ¿Me está oyendo? A quién van a levantar y a quién van a vomitar del cuerpo de Cristo. Repito, del cuerpo de Cristo. Ahora es que la Biblia dice, ahora es que la Biblia, ojalá que no me hayas conocido. Usted sabe lo que es eso. Ojalá que no me hayas conocido. Porque, escúchame, escúchame, en este momento histórico, oye, oye, oye lo que voy a decir, es tu obra, repito, es tu obra la que va a decidir si Dios te levanta o Dios te vomita. No lo digo yo, esta es la condenación, que la luz del Evangelio vino al mundo y los hombres... Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Los que entraron por Juan 3, 16. Porque sus obras eran malas. Pero si no es por obra para que nadie se glorie. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No es por obra para que nadie se gloríe para entrar, para entrar al cuerpo de Cristo. Y una vez el cuerpo de Cristo nace, escúcheme, y una vez el cuerpo de Cristo nace sobre la Paz de la Tierra, entonces, escúcheme por favor, si la muerte alcanza algún creyente que está en el cuerpo de Cristo, oigan, se va para el paraíso por lo que Jesús hizo y nada más. Y no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Me está oyendo? Y no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ajebatamiento vivo. ajebatamiento vivo se lo enseñé se lo ilustré repito se lo enseñé se lo ilustré y se lo sigo enseñando se lo sigo repitiendo a ver a ver cómo logramos a ver cómo logramos que el pueblo pueda despertar y no caiga en la trampa en que le están tirando los engañadores los engañadores están buscando la manera de quedarse de quedarse de quedarse con el cuerpo de Cristo porque el hijo del hombre vendrá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 que la iglesia no ha podido entender. Que es el evangelio, que es el evangelio el que va a decidir quién se va y quién va a ser vomitado. Es el evangelio quién se va y quién va a ser vomitado. Porque es el evangelio quien define la obra de cada persona que va a ser levantada o va a ser vomitada. Por eso dice que cuando Cristo venga el día del arrebatamiento, pagará a cada uno conforme a sus obras. El pueblo tiene que entender esto, hermano. Hermano, el pueblo tiene que entender esto con toda claridad. Escuche, por favor, escuche, escuche. Porque todo aquel que hace lo malo, no está hablando de espiritistas, no está hablando de santero ni idólatra, está hablando de lo que pasaron por Juan 3:16, porque todo aquel que hace lo malo abojece la luz del evangelio, porque es la luz del evangelio la que enfoca, repito, la que enfoca la vida de cada creyente que está en el cuerpo de Cristo, es la luz del evangelio la que dice si tú eres oveja para ser levantada, oveja para ser vomitada, es la luz del evangelio la que decide quién se salva y quién se condena. Además, ay Dios mío, sí, no, no, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo, porque el pueblo tiene que entender con toda claridad. Amado, esto, esto, es, algo, esto es algo que sencillamente el pueblo o, o, o se zafa, o se zafa de la trampita que el diablo... Le está tirando o va a tener que pagar con condenación eterna. Oiga, primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, escuche por favor. Si que tienes la palabra del Evangelio que os he predicado, soy salvo. Si no que tienes la palabra del Evangelio que te fue predicado, dice, creíste en vano. ¿En quién? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora, ahora, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo meten el cuerpo de Cristo en el Evangelio. Y naturalmente al meter el cuerpo de Cristo en el Evangelio, el que no armoniza con el Evangelio, el que no armoniza con el Evangelio va a ser vomitado. El que armoniza con el Evangelio va a ser levantado. Por eso la promesa es, por cuanto has guardado mi palabra, dijo Jesús, mi palabra, mi palabra, el Evangelio. Yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la paz de la tierra. Escucha por favor, yo no me lo estoy inventando, escúchalo por favor, escúchalo. Esta es la condenación, que la luz del evangelio vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz del evangelio, porque sus obras, porque sus obras eran malas. Oiga bien, porque todo aquel que hace lo malo abojece la luz del evangelio. Y no viene a la luz del Evangelio para que sus obras no sean reprendidas. Ah. <risa> ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Ahora es que viene la prueba final. Porque te estoy mostrando con toda claridad que tengo las siete profecías clave. Las siete profecías clave. Las siete profecías clave. Tengo la higuera que rebeldeció. Tengo las pestes. Tengo a moja y Gomorra. Tengo el calentamiento global. Tengo los terremotos en diferentes lugares. Tengo los engañadores que están en el cuerpo de Cristo. <coughs> <coughs> y tengo el hambre a nivel mundial. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Armonizar mi vida con el evangelio armonizar mi vida con el evangelio entonces escucha ahora el evangelio cuando yo lo obedezco el evangelio cuando yo me sumerjo en él hace de mí una nueva criatura y yo recibo el testimonio de que las cosas viejas pasaron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hace el Evangelio es llevarme a renunciar. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? El pueblo tiene que entender, hermanos míos, repito. El pueblo tiene que entender. Este es el momento, este es el momento... Donde que el pueblo, ahora viene, no el sacrificio de Jesucristo. Escúchame, porque ya el sacrificio de Jesús nos colocó en el cuerpo de Cristo. Y ahora, y ahora, viene mi sacrificio. Por eso fue que Jesús le dijo al cuerpo de Cristo, toma tu cruz y sígueme. Escucha. Escucha, por favor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo entendemos a perfección. Repito, y ese es el mensaje, y ese es el mensaje, es el mensaje que, que, que ha prosperado en el cuerpo de Cristo. El problema, el problema, hermano, el problema es el siguiente, el problema es el siguiente, que el pueblo tiene que entender que el pueblo tiene que entender que una vez yo estoy en el cuerpo de Cristo, si yo no decido honrar el Evangelio, el Evangelio me va a deshonrar a mí. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, los tres, están en perfecta armonía con lo que está escrito en el Evangelio. Por eso es que en este momento, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Muy bien, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿De qué habla? Ajebatamiento. Y hasta que yo, repito, y hasta que yo no haga mi parte, y si no hago mi parte, repito, y si no hago mi parte, lo hago con conciencia de que no quise, de que no quise, porque me avisaron, porque me avisaron que el ajebatamiento estaba a la vuelta de la esquina. Ahora es que dice la Escritura... ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Y qué consiste la preparación? ¿En qué consiste la preparación? A descontaminarte de toda amistad con el mundo, por dentro o por fuera. El pueblo tiene que entender esto, amado. Amado, el pueblo tiene que entender esto, porque yo estoy, mi corazón está cautivo, repito, mi corazón está cautivo, oiga, mi corazón está cautivo con, con, con quién se va y quién se queda. Mi corazón está cautivo con el día del arrebatamiento. Oiga, oiga, porque todo aquel que hace lo malo cristiano, cristiano, abojece la luz del Evangelio porque esa es la administración satánica para este momento histórico. Repito, esa es la administración satánica para este momento. ¿Cómo es eso, Pastor? Pues nosotros tenemos que entender, escúcheme por favor, que Satanás sabe, que Satanás conoce, que Satanás entiende. Oiga, que el cuerpo de Cristo que no esté en armonía con el Evangelio, Repito, que el cuerpo de Cristo, que no esté en armonía con el Evangelio, amados míos, no se vista que no va, sino que el diablo se queda con él. Escuche, escuche, por eso es que en este momento histórico, eh, oiga, por eso es que en este momento histórico, Satanás no sabe, repito, Satanás no sabe qué hora es, Satanás se está viendo, repito, Satanás se está viendo el cumplimiento profético el cumplimiento profético que está en el Evangelio y que le está indicando al diablo, parece mentira, que el diablo esté creyendo y que mucha gente del cuerpo de Cristo no lo esté creyendo. El cumplimiento profético le muestra a Satanás que ahora es en el reino de los cielos y le muestra al diablo que el arrebatamiento está cerca y le, muestra, y, y, y, y le da conocimiento al diablo que ninguno que no esté en armonía con el Evangelio va a ser levantado. Oye, que ninguno que no esté en armonía con el evangelio va a ser levantado. Entonces, por eso es que dice Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso verso, eh, verso 3 en adelante, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oiga bien ahora, en los cuales. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Perdóneme, hermano, pero ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que entender, escúcheme por favor, que el diablo sabe, que el diablo sabe que el cielo pasará, que la tierra pasará, pero lo que está escrito en el Evangelio no va a pasar. Dice, permanece para siempre. Y de acuerdo a lo que está escrito en el Evangelio, él se va a mover y él sabe, y él sabe, repito, y él sabe que en este momento histórico, la obra, la obra de cada cristiano del cuerpo de Cristo va a decidir si es levantado o si es vomitado. Entonces,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 Capítulo 4, versos 3 y 4. El pueblo tiene que entender. Escuche, el pueblo tiene que entender que, que Satanás, que Satanás, que Satanás sabe, que Satanás sabe que el cielo pasará, que la tierra pasará, pero lo que está escrito va a permanecer para siempre. Y ya él buscó, y ya él conoció, y ya él entendió que todo... Los que logre conquistar el día del ajebatamiento se quedan con él. ¿Con quién? Con el diablo. Por eso es que en este momento histórico, oiga, por eso es que en este momento histórico, histórico esta es la condenación, que la luz del evangelio vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz del evangelio porque sus obras eran malas. Escuche. Porque todo aquel que hace lo malo abojece la luz del Evangelio y no viene a la luz del Evangelio para que sus obras no sean reprendidas. Escucha ahora, más el que practica la verdad, más el que practica la verdad, ¿qué verdad? ¿Ah? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio, más el que practica la verdad del Evangelio viene a la luz del Evangelio para que sea manifiesto que sus obras son hechas, son hechas en Dios. Entonces, no es por obra para que nadie se gloríe. Perdóname, hermano, zápate. Sal cogiendo de esa congregación y busca un pastor que te quiera, que te quiera vestir, Repito, que te quiera vestir por dentro y por fuera del evangelio. Porque el evangelio lo cubre todo. Repito, el evangelio lo cubre todo. El evangelio cubre tu alma. El evangelio cubre tu cuerpo. El evangelio cubre tu espíritu. Así que no caigas en la trampa. No caigas en la trampa. Por eso le dicen, mirad que nadie os engañe. Repito, mirad que nadie os engañe, porque están los engañadores a nivel mundial, en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llaman? Pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que están ministrando, repito, que están ministrando la salvación para los muertos en Cristo. Que están ministrando la salvación para los muertos en Cristo, los muertos en Cristo se van por la obra que hizo Jesús, pero los vivos se van por la obra que ellos hagan sobre la paz de la tierra. Si es una obra de carne, el que siembra en la carne segará corrupción. Si es una obra de espíritu, si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Nosotros estamos en el momento más difícil jamás ha existido para servirle al Señor. porque qué, hermano? Porque ahora yo, ahora yo ya estoy en el cuerpo de Cristo, repito, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Pero ahora me están avisando que van a levantar, que van a separar, que van a separar el cuerpo de Cristo quien está viviendo por el Evangelio ¿Y quién está en contra del Evangelio? El pueblo tiene que entender esto, repito, está diciendo con toda claridad, si no entras en obediencia al Evangelio, estás creyendo en vano, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que en este momento están luchando desesperadamente para que tú te coloques para que tú te coloques en armonía con el Evangelio como está escrito, no es interpretado. Repito, no es interpretado. Eso es otra cosa, que yo me he buscado un problema bien grande en Puerto Rico, yo me he buscado un problema bien grande en Puerto Rico por predicar el Evangelio como está escrito. Y cuando vemos el Evangelio como está escrito, entonces vemos, vemos, vemos, vemos con toda claridad a Jesús y a Jesucristo. Jesús es el hombre que vino a sustituir a Adán y a Eva. Jesucristo, Jesucristo es el que pagó el precio en Jesús para constituirse en el camino, en la verdad en la vida, en el Salvador del mundo. Por favor, entiéndelo, entiéndelo. No estamos tratando de imponer nada, pero tampoco vamos a esconder nada. El pueblo tiene que entender con toda claridad. ¿Qué significa sin santidad nadie verá al Señor? ¿Qué significa eso? Significa sin obediencia al Señor. Evangelio, nadie podrá ver al Señor. Usted podrá disfrutar de la presencia del Espíritu Santo ahora. Usted podrá disfrutar de la seguridad que tiene una salvación que fue regalada para usted enfrentarse a la muerte. Pero para enfrentarse al a, a, a arrebatamiento en vivo tiene que estar en obediencia al Evangelio o sencillamente el Evangelio certifica el Evangelio certifica que la salvación que tiene, que la salvación que tiene, que es para muertos en Cristo, no te convalida para la salvación para los vivos. Por eso es que hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación es para los vivos que van a subir a la estatura del varón perfecto. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido una vez más de poder ser instrumentos en las manos de tu santo y bello Espíritu. A ti la gloria y a ti la honra. Por favor, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todo, Padre, abre los ojos del entendimiento al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa sin santidad? Nadie verá al Señor. Ayúdalos a entender, ayúdalos a ver que están entre la vida y la muerte, que están entre salvación y condenación, que están entre arrebatamiento y vómito. Ayúdalos, ayúdalos, que toda la gloria y la honra va a ser para ti. Por favor. Por favor, te lo suplico, te lo suplico. En tus manos depositamos el cuerpo de Cristo. Toma tú el dominio, toma tú el control. Ayúdalos a que ellos puedan ver, oír y entender. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves directamente en el templo. La casa de Dios donde vamos a continuar la enseñanza muchos procurarán entrar pero no podrán porque no han entendido que quien tiene la salvación ahora no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo porque ya el Padre Hijo, Espíritu Santo dio la salvación para que estés en el cuerpo de Cristo ahora viene una nueva salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postredo. Y si por causa de Jesús se formó un Jebulú en Puerto Rico, a través del pastor Jiva, ahora se va a formar otro gebulú. Diciendo el pastor Jiva, diciendo el pastor Jiva, que no es suficiente ser cristiano, que hay que ser cristiano perfeccionado para ser levantado. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos el próximo jueves directamente en el templo para continuar el estudio. Si quieres enviarnos una cartita, puedas hacerla y dirigirla a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico. Repito, dirige tu cartita a Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Tu cheque o tu giro, ponlo a nombre de momentos proféticos. Repito, tu cheque o tu giro, ponlo a nombre de momentos proféticos, que es el nombre de la cuenta en el Banco Popular. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo jueves. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios, bendiga.